¿Cuáles son las, las sugerencias que puedes dar para manejar precisamente estos créditos, para manejarlos bien? Pues de entrada tendrías que este, identificar cuál va a ser tu pago mensual uh -huh. y durante cuántos meses lo vas a hacer y verificar que con este descuento, porque pues, no lo vas a percibir, te va todavía a alcanzar para el gasto que tienes este, corriente, ¿no? porque sí puede ser un impacto importante. Si por ejemplo gastabas cinco mil pesos al mes y de repente nada más percibes tres mil, pues a lo mejor ya no te va a alcanzar. ¿no? Entonces eso es muy importante a considerar. Eh, creo que la segunda consideración, y ahorita con la volatilidad que estamos viviendo, es verificar que el crédito de nómina esté a una tasa fija. Eh, porque, digamos, eso ayuda a que te blinde un poco ante alguna circunstancia este, a futuro con, con esta incertidumbre que estamos viviendo. Y también lo ideal para este tipo de créditos de nómina es que exista algún tipo de seguro de desempleo. Eh, sobre todo a los créditos de nómina que están a largo plazo. Porque si bien al principio a lo mejor te están descontando mes con mes este crédito de nómina, uh -huh. supongamos que te corren o, o renuncias y, no, y te tardas un tiempo en encontrar trabajo, podrías tener un colchón para que el crédito se siga pagando con un seguro de desempleo uh -huh. sin tener que, por ejemplo, ya ser responsable de este crédito y empezar a ocurrir en moras e impagos.